5분 안에 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이에요? Hola hola, acá estoy para hablar después de otra reacción, les doy la bienvenida a este nuevo video y en esta ocasión voy a hablar de Squid Game, también conocida como El Juego del Calamar, la nueva serie furor de Netflix estrenada el pasado 17 de septiembre y que ha llegado a ser la serie más vista, llegando a tomar popularidad rápidamente en todos lados. Vamos a unas imágenes antes de la reseña. ¡Ahora de Empiezo con el aviso de posibles spoilers, por si no vieron la serie. La historia gira en torno a un juego en el que participan varias personas con el denominador común de que todas esas personas acumulan deudas impagables y ven en esto una salida para todos sus problemas, pero se encuentran sin saber que al perder en cada una de las pruebas los participantes mueren y a la vez el dinero va creciendo de acuerdo a la cantidad de personas que ya no están dentro del juego, aumentando la recompensa final. La historia es muy firme, de principio a fin, con personajes interesantes que logran hacerte empatizar con ellos, o en algunos casos, odiarlos y esperar a que pierdan, pero nunca pasando desapercibidos a lo largo de la historia. La tensión en cada uno de los juegos es increíble y por más infantil o fácil que parezca, todo al estar jugándose la vida es mucho más dramático y extremo al punto de pasarla muy, muy mal a la espera de cada final. Al principio parecía ir todo por un camino bastante claro en cuanto a la historia, pero gracias a algunos giros muy interesantes, contando también los del episodio final, Squid Game logra mantener la atención y no caer en lugares comunes o hacerse repetitiva a lo largo de los episodios. Posiblemente lo más negativo a lo largo de la serie sea la trama que lleva el policía infiltrado en esta organización en busca de su hermano desaparecido. Al principio realmente parece que va a tener trascendencia y te interesa saber lo que va a pasar, pero con el desenlace, aunque que interesante termina siendo bastante tibio y en comparación a la historia principal no llega a ser realmente importante. Squid Game es una serie muy buena con una historia bastante original dentro de todo lo que ya pudimos haber visto parecido a la trama y que sabe encaminar el relato jugando con la duda y la tensión. Mi calificación es de 9,5 sobre 10. Hasta acá un nuevo video dentro de las reseñas al toque, me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. Además no se olviden de suscribirse, darle like al video y activar la campanita que todo eso me ayuda a un montón para seguir creando contenido. Nos estamos viendo la próxima después de otra reacción. Gracias.